Recordemos que en horas de la mañana fue citado Rommel Cardoso a declarar en el DP4 esto por un caso de violencia intrafamiliar. Acaba de ser aprendido, tenemos el informe desde el lugar. Adelante, William. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, eh, compañera? Efectivamente, estamos en este instante en la FALCB de la zona sur. Hemos constatado que Romel Cardoso está aprendido en las celdas eh, policiales. Esto tenemos entendido por denuncia de violencia eh, familiar que habría presentado eh, la juez Patricia, la ex juez Patricia Pacajes. A propósito de este tema, vamos a conversar precisamente con la doctora Paula Arias, la abogada defensora de Romel Cardoso. Abogada, ¿cómo está, eh, aprendido? Eh, buenas tardes, sí, efectivamente nos encontramos muy sorprendidos, ya que la justicia en nuestro país funciona de una manera totalmente irregular. No entendemos hasta el momento cómo es que la persona que ha difundido el audio en este momento se encuentra aprendido, se encuentra con una resolución fundamentada de aprehensión y eh, vamos a estar pues a la espera de lo que determine el juez correspondiente. Muchas gracias. Eh, vamos a, eh, a, a acercar los micrófonos. Eh, señor Rommel, ha aprendido usted. ¿Cómo estás? ¿Sí? Era de esperarse, era de esperarse, ¿no? Aparte de eso, eh, imagino que se van a seguir inventando procesos, una cosa así. Pero repito, y lo dije en Puertas de la Félix en la calle Sucre, ¿ya? Si el hecho, o sea, de que el doctor James Fernández esté libre, se, la, se, van a arreglar, se van a agarrar contra mí, ni modo pues, ni modo, ¿no? Veremos qué pasa. O sea, mi delito, mi delito ha sido denunciar, denunciar eh, un acto eh, de corrupción, ¿no? Así ves. Eh, muchas gracias. Esa es la información que podemos brindar de es que la de la ciudad de La Paz, eh, compañera Karen. Muchísimas gracias, William, por este informe. Aprenden a Romele Cardoso desde, desde la CC El informe en este momento, estamos pendientes, por supuesto, a esta información. Nosotros continuamos.